Hola, buscadores. La frase de esta semana dice La verdadera religión es la vida que llevamos, no el credo que profesamos. Sí, esto es una cosa, creo que ha salido ya unas cuantas veces en mis vídeos, porque me lo han ido preguntando, uh, lo importante en un camino espiritual. Una religión. Aquí yo prefiero entenderlo a nivel amplio. Camino espiritual. Recordad que las religiones, la religión, la que sea, es uno de los posibles caminos. Uno de los siete posibles caminos diferentes. Uno por cada rayo. El sexto rayo es la religión. Pero hay otras. vale, Hay otros caminos. Da igual. Digamos religión, camino espiritual. Digamos que lo importante es lo que haces. ¿Cómo vives? No en lo que crees. Yo puedo creer en Dios, un Dios bueno, omnipotente, que nos ayuda, nos protege, y que quiere que hagamos tal o cual cosa, que amemos a todo el mundo, vale, por ejemplo. vale, Sí, yo puedo creer eso, pero es que si no lo hago, da igual lo que crea. La gente piensa que seguir una religión es aceptar esa creencia, la que sea, y bueno, con eso es más que suficiente, y siguiendo las normas que te dan, que en realidad son muy pocas, los dogmas que te dicen que tienes que seguir, pues ya es suficiente. Y no. Tienes que incorporarlo en tu corazón y en tu vida. Sea lo que sea. ¿Vale? Sea el camino que sea. Tienes que poner toda la carne en el asador. Tienes que vivirlo, aplicarlo en todas las facetas de tu vida. Eso te hará que realmente consigas el éxito que se busca en ese camino, lo que el objetivo que se busque con ese camino. De otra manera, es vacío. El credo que tengas, si es Hare Krishna, si es religión, si es la ciencia, que es otro de los caminos espirituales, mucha gente no, no se lo cree, pero sí, o da igual, cualquiera de los siete caminos y siete subcaminos que tiene cada camino, vale. pues... Uh... Es vacío si solo lo sabes aquí, lo crees, lo piensas, lo crees, te parece lógico, pero luego tú sigues la vida normalmente, como antes te creeréis en eso. Que quede claro, la acción, poner en acción esa creencia es lo único que realmente te servirá para seguir un camino espiritual, pero para conseguir cualquier cosa. La acción. Ya basta de ser teóricos. Si, habéis, si me habéis seguido, ya habéis oído muchas veces como os he dicho, yo era el teórico mayor del reino, sabía mucho teóricamente, había aprendido mucho, sí, pero no sabía aplicarlo, no lo aplicaba y mi vida tenía muy poco realmente de espiritual y uno de los resultados de un camino espiritual normalmente suele, tener, suele traer paz interior, eso no lo tenía ni de lejos. Eso lo he aprendido a medida que he ido aplicando esas leyes cósmicas, que son las que os voy explicando a veces, aplicando prácticamente en mi vida. Y si me equivoco, lo corrijo y continúo. Bueno, como siempre, dudas, preguntas en los comentarios del vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo.